se ha arrojado un índice de hacinamiento de 151%. Ya se ha visto en Potosí diferentes mecanismos. Uh, hemos hecho las recomendaciones, los recordatorios legales a las instancias que corresponden, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Gobierno, a los gobiernos autónomos departamentales, en este caso al gobierno autónomo departamental de Potosí y al gobierno municipal y a los gobiernos municipales eh, se está, ya se ha hecho la inauguración de la, el inicio de obra eh, de un nuevo pabellón para el penal tenemos salud, educación tenemos aulas al interior del penal que deben ser equipadas estas no eh, tenemos el ministerio de educación que ha ingresado a través de el ETA eh, Mariscal Santa Cruz el año pasado se ha sacado bachilleres aquí eh, en el penal pensamos que esto es un avance en el estudio ya, pero esto no debe continuar así, sino que deben seguir dando su esfuerzo su ayuda, tenemos un médico que cubre a aproximadamente a 600 personas, entre hombres y mujeres, que no es suficiente no que debe eh, el régimen penitenciario debe gestionar los ítems correspondientes para resguardar la seguridad en salud de los privados de libertad.